Estamos con Andrea, una compañera del Movimiento de Desocupadas. Compañera, ¿hoy por qué marchás en este 8M? Hoy marchamos para pedir cambios, para pedir eh, justicia, para que el gobierno sea, no se haga indiferente hacia las mujeres. Somos mujeres precarizarias, eh, siempre por debajo de la línea de la pobreza, siempre saliendo a luchar solas. Eh, pidiendo al gobierno que, que nos ampare y siempre nos deja solas Así que hoy salimos a, a luchar todas las mujeres Trabajadoras, precarizadas Para que hagan nuevas leyes, para que hagan cambios Para nuestras mejoras Para pedir eh, ayudas económicas, ayudas habitacionales Hay muchas mujeres en la calle eh, Y entonces... por eso hacemos el acto hoy en casa de gobierno, ¿no? Sí, Un sí, día de lucha. Para que, sí, para que los gobernantes nos escuchen que siempre hacen los oídos sordos, así que hoy estamos acá todas para que nos escuchen. Bueno, muy bien, muchas gracias compañera.